Bueno, pues satisfecho con la conformación de, del Gobierno. Las personas elegidas para ser ministros y ministras pues eh, eh, están bien y ahora lo que tienen que hacer es cumplir su, su tarea, que es hacer avanzar a nuestro país eh, hacia un país con más justicia social, que afronte el reto verde, que afronte el reto feminista. Entonces eh, creo que es el equipo perfecto para que comience a caminar un país que lleva demasiado tiempo parado.